Nuestra Policía Nacional, como es de obligación mantener informada la sociedad en torno a los hechos que ocurran, queremos informar que fue detenido un ciudadano oriundo del municipio de Ranchito, provincia La Vega. Nos referimos a Ernesto Andrés Gómez Vargas, un dominicano que en fecha 2509 del 2020 sustrajo por abuso de confianza, la suma de 580 mil pesos al señor Natale, Natanael de León de la Cruz. El mismo fue arrestado mediante la orden de arresto número 718 del 2020. Será enviado a la acción de la justicia para que responda por estos hechos. ¿Cómo sustraba el dinero, coronel, de dónde? A eso de las 0405 horas de la madrugada, en la cabaña el jaya de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tú no ese dinero que te el que te robaste. ¿Lo tomaste el dinero? tu No tiene nada que decir. ¿Por qué te apresan entonces?